Familia Nider, sean todos bienvenidos a el podcast de Canal 49. Como todos los lunes, es un placer saludarlos a todos y cada uno. de Ustedes ya lo saben, Este saludos a Octavio, saludos a Miguel, saludos a Ike Debo, que me han estado pidiendo. Saludos a todas las Faithfuls de todos lados, no de, de Chihuahua, de Jalisco, de la Ciudad de México, del Estado de México, de San Luis Potosí, eh, de Chiapas, de León, de Estados Unidos, España, de todos lados. Siempre es un gusto saludarlos a todos. A los que me están escuchando aquí en iBox y en Spotify. O eh, me están viendo en YouTube. Un poquito tarde hoy. Este, he tenido muchas, muchas cosas. Se me amontonaron los quehaceres de la casa. Fin de semana anduve fuera. Y, este, y pues bueno, aquí estamos, ¿no? Eh, híjole, yo creo que es un, un podcast que me genera... Sentimientos encontrados, ¿no? Por las razones que ya sabemos. Ahorita hablaremos eh, un poquito más a profundidad de todo eso rápidamente. Ya saben que redes sociales, canal 49oficial, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Y en Twitch estoy como canal 49 nada más. <risa> no las otras tienen el oficial. Twitch solamente canal 49. Um, ¿Qué más? El botoncito de unirse está, está activo. Ahí pueden... este. Eh, volverse miembros dorados de Canal 49, Participar en los sorteos, ya saben que el mes pasado Regalé el boleto eh, a Miguel Que pudo ver el partido eh, eh, en, el este, en el Azteca Regalé la bandera a René de, de fiel a México, como la que tengo aquí en el set Y el, el, el, el casco que se llevó Juan Y que estoy eh, ya eh, nada más en espera De ponerme bien de acuerdo con él Para podérselo entregar Y este mes pues va a haber regalitos ¿no? de, Les voy a mostrar un par de regalos Me voy a desaparecer tantito de la cámara Los dos regalos que voy a dar este mes este, Ahí les va Primero es este vaso conmemorativo del juego de los Niners en México, ¿no? Lo traigo directamente del Estadio Azteca, está bien bonito, yo me lo iba a quedar, pero lo voy a regalar Y este gift set que me regaló también Miguel, este... <coughs> ¿Qué trae? A lo mejor muchos saben qué trae, otros no saben, pero trae algo de los Niners muy bonito adentro Y eso va a ser para algún miembro... ...del canal de en este mes de diciembre ya para cerrar el 2022, ¿no? También está el botoncito ahí de gracias, es, es el corazoncito. Denle clic apoyen a Canal 49 Agradecido con, con todos los que me han apoyado ahí, con Alex, con este... Ay, se me van los nombres. Soy muy malo para los nombres. Una disculpa, pero todos los que me están apoyando también ahí con el botoncito de gracias. De verdad, de corazón, muchas gracias. Por eso es posible estos regalos a este canal y este tiempo que le puedo yo dedicar un poquito a los 49ers. Todo el tiempo están en mi cabeza y en mi corazón. Eh, ¿Qué más? Creo que es todo lo que tenía que decir de avisos parroquiales, sí. Eh, y pues bueno, ya ayer tuvimos eh, la plática post-game donde pues, pudimos compartir un poquito todas nuestras impresiones. no, Nos íbamos enterando ahí, o yo me iba enterando gracias a todos ustedes, pues que eh, Jimmy Garopolo quedó fuera toda la temporada. Una vez más, perdemos a Garopolo por lesión. este, Y pues a estas alturas de la temporada, <ríe> híjole, es un tema... Bien, bien difícil de, de, de, de hablar por todo lo que implica esta lesión. Pero bueno, este, al final se gana, se vapulea, se termina vapuleando. ¿no? El, el, el, el marcador queda muy escandaloso contra unos delfines que mantuvieron el juego muy apretado, casi tres cuartos. Y en el cuarto cuarto se desfondaron. ¿no? Un poco, yo platicaba con los carnales de Universo Dolphin eh, la semana. Tuvieron la amabilidad de invitarme a platicar con ellos. Exponían sus puntos e, y, y yo exponía a los míos y Yo lo que les decía era esto, San Francisco tenía que dominar el reloj del partido, tenía que correr el balón, Miami le iba a apostar a la explosividad, me comentaban un poco ellos que Miami también corría, que Miami también eh, buscaba pases cortos, lo cual nunca sucedió, los delfines existieron en un par de jugadas ofensivas y después ahí pues, no hicieron absolutamente nada, ¿no? dos, dos eh, descontones a los Niners. El primero de Trent Sherfield, ¿no? Un pase ahí, un, una escuadra, un, un casi poste adentro, se los lleva y se va hasta la anotación. Y la otra, pues un bombazo a Tyreek Hill y fue todo, ¿no? De ahí en fuera, la ofensiva de los Dolphins no hizo absolutamente nada, no generó realmente muchas cosas que pudieran preocupar a la defensa de San Francisco. Eh. Y quiero pensar que Tua dio el peor juego de su temporada... uno de los peores que ha dado en mucho tiempo. Quiero pensar que tuvo una mala tarde. Pero si no fue así, entonces eh, Tua podría ser eh, un coreback... ...que tal vez no es lo que eh, se estaba pensando. No Nada más los delfines ¿no? en la NFL. Creo que, creo que todavía le falta mucho a este equipo de los Dolphins... ...para, para poder eh, ensamblar. ¿no? Por ahí me comentaban que estaban viendo a los, delfines, a los 49 del 2019... Parecieron una versión viejita de los Niners de aquel 2019 con Monster, con Wilson, Crackcraft, Sherfield, Sherfield, que no, bueno, ya estuvo el año pasado, Mike McDaniel, ¿no? Con toda la historia que tiene con Shanahan. Pero también se los comentaba, un mago nunca este, enseña todos sus trucos y creo que si Shanahan se vuelve a chamaquear a uno de sus pupilos, esta vez le tocó al señor Mike McDaniel, que si bien no, con, no por esto no es un buen coach o no por esto ya eh, se va a caer eh, los delfines. Sí, todavía creo que también como head coach le falta mucho tramo. Imagínense si Shanahan ya lleva seis años como head coach y yo considero que todavía le falta mucho. Eh, imagínense McDaniel. Entonces, es un pro el de los delfines es un proyecto que camina bien y que esta derrota no los tiene que desanimar y no por esto ya pueden pensar que, que ya están fuera, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que lo tienen que tomar con madurez la organización, la fanaticada de los Dolphins. Pero sí, eh, creo que quedó claro que San Francisco está en otro nivel en este momento todavía. Porque lo más escandaloso para los Dolphins es que les gana con nuestro coreback de tercer equipo. no Un, El señor irrelevante, que ahora ya es muy relevante. Pero ganarte, que te ganen con el coreback suplente del suplente, sí es algo que se tienen que poner a revisar eh, en la organización de Miami, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de analizar un poquito línea por línea. Siempre empiezo con el coreback, pero esta vez lo voy a dejar al final por obvias razones y es un tema que tenemos que platicar. Trataré de no extenderme mucho, creo que ya todos eh, sabemos lo que pasó, más o menos eh, ayer lo platicamos. Em empiezo con la línea ofensiva que lo hace bien, por ahí Aaron Banks permite la primera captura en la temporada, ¿no? No había permitido ninguna y por ahí se le fue uno a los delfines y capturan ahí a Purdy, <coughs> perdón. Trent Williams se me pierde horrible en el bloqueo donde entran sobre Garópolo. No es su culpa, deja entrar al hombre. Garópolo, por naturaleza de fútbol americano, intenta seguir, correr. Y pues jamás se iba a esperar que un señor de 200 y tantas libras le va a caer encima en su pie, ¿no? Y pues se lo tronó. No, no sé realmente qué tipo de lesiones es. Solo dicen pie roto, yo pensé que era el tobillo. No, es el pie. Y pues bueno, no eh, McClinchy sigue siendo una cosa realmente lamentable. Hace ocho días no lo hizo tan mal, pero esta vez... Híjole, yo tendría que hacer un, un, un, un, este, ¿cómo se dice? Unas highlights o, o un, un, una serie de jugadas de todo lo que hace McClinchy en el juego y de veras podría quedar como un video muy divertido porque a McClinchy si no termina en el suelo, termina de nachas, termina viendo, parece eh, como si en el Madden se bugueara, se quedara viendo a cosas que no. Lo de McClinchy de repente a veces es bien lamentable. Eh, el centro también por ahí, no en una, en una, íbamos por el primer 10 y, y Brendel se, se, no pudo con Wilkins, agarraron a McCaffrey pero en general lo que me gustó de la línea ofensiva fue que sí produjo en ambas, en ambas partes ¿no? o sea, en un resumen, abrieron huecos se corrió para más de 100 yardas, 120 y tantas yardas ¿no? por ahí el máximo corredor fue McCaffrey con 60 y tantas luego Jordan Mason bajó con Jordan Mason que tuvo 50 o 50 y tantitas yardas y, y me gustó un poco lo que vi por ahí de Mason apareciendo ante la ausencia de Mitchell, eh, bien por Mason este, y también eh, cubrieron bien, le dieron tiempo a Purdy, salvo esa, ese golpe, que, eh, esa captura con Garoppolo que lo lastima, a Purdy sí le estuve, y es que le pegaron a Purdy porque los delfines en cuanto entró se fueron sobre él, ¿no? Eh, y lo resolvió bien pero la línea cuando los Dolphins ya se replegaron cuando vieron que eso ya no les estaba funcionando le dieron bastante tiempo a Purdy y pudo ejecutar eh, la línea bien, eh, secas bien el cuerpo de corredores me gustó este, ahora esta dupla entre McCaffrey y, y Jordan Mason de repente Divo intenta, Divo sigue sin producir por tierra no sé si es porque de plano ya no puede o él ya no está queriendo porque de repente veo como que va y se embarra en el centro y se quita de broncas, ¿no? Cuando más produces, cuando le lanzan pases, que ahora sí apareció como receptor. Pero eso fue todo por, por tierra. Pero bien, más de 100 yardas son muy buenas para cualquier ofensiva en un partido, ¿no? San Francisco siempre que corre más de 100 yardas por lo regular gana. Y lo hicieron contra los Dolphins. Receptores. Eh, bien, eh, el, el mejor receptor del partido es Christian McCaffrey, ¿no? Para eso lo trajeron, mejor corredor en yardas, mejor receptor en, en cuanto a yardas. Y es que se volvió la, la válvula También lo comentaba yo con los delfines ¿no? Con estos señores Les comentaba yo Bueno, sí, los delfines van a ir por Garópolo ¿no? Pero tienen que escoger su veneno Van a ir por él ¿Cuántos hombres van a poner en la caja? Eh, y ahí es donde va a aparecer McCaffrey Ahí es donde va a aparecer Divo y así pasó, ¿no? O sea, los delfines quisieron ir sobre Purdy todo el tiempo y pues los agarró en pases pantalla, los agarró en pases cortitos. McCaffrey siempre fue su, su escape y por ahí fue por los donde los delfines ya no sabían realmente después qué hacer para tratar de detener eh, la ofensiva. Que si bien estuvo trabado un buen rato el juego, después pues ya se destapó, ¿no? Eh, eso es lo que veo en la ofensiva Ahorita hablaremos del coreback Pero en general me parece que una ofensiva Que hace lo, lo necesario para sacar el juego ¿no? Pone los puntos necesarios Robbie Gold, que son equipos especiales pues Ahí suma cuatro goles de campo Que terminan siendo 33 puntos más Los 7 de la defensa ¿no? Vamos con la defensa, hablando de esos 7 puntos ¿Y, ¿Y qué más le podemos pedir a la defensa? Ya habían blanqueado a los Santos Yo decía, bueno ¿Qué más le puedes pedir a una defensa? Que dejan 0 puntos a otro equipo y a los Delfines, eh, 17 puntos a una ofensiva que promedia 26. Creo que fue una labor titánica la, la de los Delfines, independientemente si Tua tuvo un mal juego. Creo que Tua no se había enfrentado a una defensiva como esta, una defensiva elite, una defensiva de veras Tal vez Búfalo, pero Búfalo creo que fue de las primeras semanas, están arrancando. Pero a estas alturas de la temporada, la defensa de San Francisco es una cosa... De miedo, es una defensa de campeonato Y si este equipo va a llegar lejos o muy lejos Va a ser gracias a la unidad Que se sabía desde el principio de la temporada Que la defensa es la que iba a sostener a los 49 Pero se está viendo que es Si es si vamos a llegar lejos es por ellos Y nada más por ellos Independientemente del talento que tengamos en la ofensiva Por la situación del coreback Los frontales bien, regresa Ari Garberset Y se nota, y quien más lo agradece es Nick Bosa que se lleva tres capturas eh, ante la presencia de, de, de, de Eric Armstead en el centro Es una cosa que las líneas ofensivas realmente no, no, no, no saben mucho qué hacer ¿no? Los delfines pueden decir que no estuvo terror en Armstead Pero creo que decir que por un solo jugador la línea ofensiva se va a caer Entonces eh, tendrían que revisar más eh, lo que están haciendo Porque nosotros hemos estado sin Trent Williams Y aunque sí pesa, no te puede tirar toda una unidad la falta de un solo jugador ...un solo jugador no es toda una unidad, ¿no? Y, y, la, y el que no estuviera... Armstead, pues sí les pega, pero... <coughs> ...insisto, no es justificación... ...a, tú, a los lo estuvieron presionando todo el tiempo... ...y no es el primer corva que se lo hace nuestra frontal... Eh, ...tres capturas... ...no sé cuántos golpes, seis pases defendidos... Eh, Está esta frontal, no le permitió nada que decía Monster y decía Wilson que iban a salir, que iba a ser una cosa bien loca de ellos y su locura fueron 33 yardas totales, eh, también por sistema, McDaniel no corrió creo que nueve veces, entonces, y, y, y, insisto, o sea, y también se los decía a estos hermanos, Miami es un equipo unidimensional, Miami no corre el balón, Miami lanza, lanza, lanza, es vertical, es vertical, todo el tiempo va a, a tratar de matarte en dos jugadas. Cuando te topas con una defensa así de disciplinada, pues es muy complicado que lo logren hacer, ¿no? Entonces, eh, el ataque terrestre de los delfines no existió, 33 yardas totales. Entonces, pues, bueno, San Francisco sigue siendo la mejor defensa de la NFL, la mejor en puntos, la mejor contra la corrida, de las mejores contra el pase eh, y un montón de primeros lugares, ¿no? Eh, entonces, la frontal, ahí nace todo y muy bien. El, el perímetro tuvo sus lagunas, sobre todo Fanga. En las dos anotaciones de los delfines, eh, Fanga se nos pierde. En el primer pase con Trent Sheffield, él está en la zona media, están eh, los eh, Two Deep Man, están dos atrás, no y él eh, se va a la escuadra afuera con, con Tyreek Hill. Cuando estaba con, con eh, Charbaris Ward, eh, Charbaris Ward lo estaba tomando y, y Talanoa se va para allá y, des, y, y deja pelón en esa zona donde mete el pase eh, Tua, Gibson ya no tiene la velocidad para alcanzarlo, está atrás de los linebackers y se pelatúa, corre de ahí y hace un, todo un spring, ya no le da, pero él sabe y creo que los que pusieron atención nos dimos cuenta que Tua se perdió horrible ahí y en la segunda igual, ¿no? Decide atacar la escuadra adentro, hasta lo dijeron los comentaristas de, de Fox, yo lo estaba viendo en Fox. Decide atacar la escuadra adentro y deja sola su zona profunda. Y la chita, pues, por patas se va a llevar al que sea. Y se llevó a Charvarius Ward horrible. Y también error ahí de Ufanga. Que creo que en este juego sí tuvo ahí sus tachecitas. Algo que no habíamos visto. Por ahí pasaron a Toma, en donde lo estaba, no regañando, pero estaba hablando con él de Michael Ryan. Y creo que Tuat se los había comentado. Yo había visto que se pierde un poco en coberturas. Y esta vez, eh, pues, sí lo encueraron feo. Fuera de ahí, creo que los demás hicieron eh, cosas muy buenas. Eh, sobresaliente lo de, de Omodre Lenoir Que estuvo teniendo ahí duelos personales Con, con Hill y con Whittle, Whittle fue, Estuvo desaparecido Rick Whittle de los delfines ¿no? Que era, son sus dos super armas de Tua Nomás no estuvo en el juego No llegó Hesinki, eh, que también decían que su ala cerrada ¿no? que Muy bueno, tampoco hizo absolutamente nada Y solo fue Tyreek Hill Y por ahí sherfield y rio cracraft Pero nada que hiciera realmente mucho daño los 49 han estado limitando eh, el ataque aéreo, de buena forma, solamente un solo jugador siempre nos termina haciendo daño, si no es Copper Cup o <ríe> quien fue este de, de Los Santos, hubo otro receptor, y, y, y de Andrew Hopkins, de los, de los Cardenales y ahora Tyreek Hill, pero fuera de eso, por lo regular blindan bien la zona de atrás entonces el perímetro pues también bien a excepción un poquito de Ufanga no estoy diciendo que haya jugado mal juega bien pero tuvo dos errores que nos costaron puntos en gran parte por su culpa um, la zona de linebackers bestiales creo que fue la que más me gustó de toda, de toda la defensiva ¿no? Warner, Greenlow y Sahir son unas cosas de verdad bestiales no me atrevo a compararlos con Bowman o Willis o estas uh, linebackers que han pasado por el equipo ¿no? como Romanowski o otros que hemos tenido pero eh, lo que están haciendo estos tres es una cosa realmente bestial la zona, El segundo nivel, la zona media está siendo defendida Híjole, de verdad Y por eso se fueron con su premiesote, ¿no? Warner con intercepción eh, Greenlow con, con touchdown eh, Una cosa de verdad impresionante Y habría que hacer un programa especial para hablar De, de este tridente de linebackers que tenemos Que hoy por hoy creo, creo eh, sin temor a equivocarme que es el mejor tridente de linebackers de la NFL para mí. Hay equipos que tienen linebackers muy buenos, ¿no? Pero así como unidad, este, este tridente es una cosa espectacular. Y ahí fue donde tú, no se había enfrentado también a un cuerpo de linebackers de estos, ¿no? Eh, contrario a Miami, que para mí creo que ahí estuvo su punto débil. También lo analicé antes. Creo que su, su cuerpo de linebackers... Es de regular a malito y ahí es donde tienen que poner atención los Dolphins. Pero acá es una cosa bestial lo de Warner Greenlow y, y, y, y Al-Sahir. La verdad, mis respetos a estos señores se llevan un juegazo bestial. Um, en general, pues eso es lo que yo veo de, de la defensiva, ¿no? De Michael Ryans le ganó la partida a Maggie McDaniel, que Mike McDaniel pues, terminó siendo como el... <ríe> Pues no sé, como el hermanito más apaneado, ¿no? Ahí de, de Shanahan y de, y de Ryans. Lo exhibieron, gacho, a, a esta potencia ofensiva de los delfines. Nomás no apareció. Y pues bueno, Demeko Ryans se lleva, se lleva el duelo de mentes ahí, ¿no? Y Shanahan, pues una cosa de veras. Calificando me regreso calificando a la ofensiva yo le pondría un 8, 7.5 y medio, 8 y a la defensa le, le termino poniendo 9.5 nada más por esos errores que tuvieron 9, 9.5 por ese par de errorcitos fuera de eso, realmente nada o sea, no permitieron nada a una de las mejores ofensivas estadísticamente hablando de la liga um, con Ryan es muy bien, eh, creo que estuvo confundiendo ahí, escondiendo cargas, escondiendo coberturas, moviéndole seftis de un lado al otro a Tua y Tua pues nomás nunca supo qué hacer. Eh, <coughs> y bueno, se me está olvidando, ¿no? El jugadorazo del partido, jugador del partido para mí, Nick Bosa, tres capturas. El señor eh, es una máquina, es un androide, es una bestia, es un oso, no sé cómo llamarlo, y dice él. Eh, híjole. Tres capturas y es líder en capturas en este momento de toda la NFL con 14 y media, ya se llevó a Parsons y al otro de Nueva Inglaterra, lo de Nick Bosa es una cosa, híjole de verdad, bestial, bestial, bestial y ya no sé ni con quién quitarme el sombrero, todos jugaron un partidazo. Equipos especiales, bien McLeod, estuve viendo ahí que promedió 25 yardas por regreso de kickoff y promedió 26 o 27 en despejes, lo cual es muy bueno, 20 algo así en despejes muy bueno. McLeod sigue siendo muy consistente y yo sigo esperando que en algún momento se pele en algún regreso y ¿eh? parece que está nada, pero bueno. Bien, Wisnowski hizo lo necesario Buenas patadas Encajonando a los delfines Poniéndolos en, en situaciones En terrenos de juego No tan cómodos para salir eh, Robbie Gould perfecto 4 de 4 en goles de campo Y metió los puntos extra que tenía que meter tres puntos extra Entonces eh, Bien por Robbie Gould La verdad es que más le podemos pedir al señor Yo en ese, en, en ese drive de Shanahan dije ¿Cómo es posible que estás en primero y 10 en la 11? Y terminas en la 30 y en la 29 ¿No? O sea una cosa que yo dije, Shanahan, ¿por qué me haces eso? no Se mete Gold y Sereno, tranquilo, pum, la, la, la pateó como de, de tres dedos y por el centro, ¿no? Y ya con eso estábamos prácticamente amarrando el juego porque era nueve puntos de ventaja. Y después ya nomás la hecatombe de los delfines, ¿no? Eh, Tua, el fumble que provoca a Bosa, touchdown de Greenlow, ya la última intercepción con el suplente de Tua. Entonces pues se acabó. Se acabó y los, y los 49 se llevan su quinta victoria de la temporada Ah... Líderes divisionales, los Seahawks ganaron, nos siguen ahí soplando en la nuca, están a juego y medio de nosotros, este, pero eh, seguimos siendo primer lugar del oeste de la nacional, tercer sembrado seguimos siendo de la nacional y, y el equipo está muy fuerte, pero tenemos que entrar con el tema que eh, creo que es el, el, el arrocito negro, ¿no? Yo, se los comentaba, yo lo que quería ver de este equipo o por qué me interesaba este partido era por poder, poder poner a San Francisco ya en un nivel eh, que realmente te la pudieras creer ¿no? por los rivales por lo que se había presentado creo que San Francisco da una exhibición en la que dice si sí, somos de adeberas, sí podemos llegar muy lejos y si Garoppolo no se hubiera lastimado, tal vez ahorita estaría yo hablando de que los 49 podrían ser favoritos al Super Bowl y miren no es que Garopolo sea el coreback. Este, no, ya lo hemos hablado muchas veces. Ya no sé cuántas veces lo he dicho. Todos sabemos que Pex con Garopolo. Pero desde que se lastimó Lance lo sabíamos. El con quien teníamos más probabilidades de llegar lejos era con Garopolo por la experiencia, por conocer el sistema, porque el equipo lo quiere. Porque este año lo estaba haciendo muy bien. La verdad es que estaba jugando muy bien. Y, este, y Lance, pues era transición. Lance todavía teníamos que ver. Si sí, sí podía, si sí iba a ser un año en el que iba a ir todavía apenas fogueándose, si sí, sí podía llevar a la ofensiva, lo poquito que yo vi. No, la verdad es que no. Fue muy poco, la verdad dos juegos, o juego y medio, pues tampoco puede sacar parámetros, pero no se vio al menos, en este caso como Purdy, Purdy, primer juego, lo avientan al rodeo así, a la guerra, sin fusil casi, y el chamaco responde, ¿no? Eso no lo vi de Lance, eso sí lo vi de Purdy, pero el tema a Brock Purdy hay que tomarnos tomárnoslo, señores, de verdad... ...con mucha calma, con mucho eh, cautela... ...porque no nos podemos empezar a volar, ¿no? Ya empiezan a salir, es que la historia de Brady... ...es que la historia de, de Kurt Warner... Y, ...y sí, yo entiendo que existen esas historias, lo sé... <coughs> ...y créanme que yo, yo sería el más feliz... Si este fuera el cuento de hadas que todos los, los equipos sueñan, que llega el coreback, ese que nadie quería, ese que llegó en el último momento y, y que apareció y llevó al equipo a ser campeón, qué bonita historia. Y para hacer la película de Hollywood o de Disneylandia, yo sería el más feliz si, si Brock Purdy termina siendo ese fenómeno eh, que nos lleve a ganar el juego. Pero seamos honestos, señores, y seamos realistas. Si Brock Purdy... Si llegamos al Super Bowl y lo ganamos, no va a ser gracias a Brock Purdy, como no lo iba a ser gracias a Garoppolo. Si nosotros este año con Garoppolo llegábamos y éramos campeones, no iba a ser por Jimmy Garoppolo, iba a ser por todo el equipo, sobre todo la defensiva. En este caso es lo mismo, Brock Purdy no nos va a salvar la vida de ninguna forma. Brock Purdy viene a ser un manejador de juego como lo que demostró en este partido. Hacer lo necesario para que el equipo se mueva, genere puntos y se acabó y no cometer errores. La intercepción que, que le hacen pues, es circunstancial, si sí es un, mal, un pasecito ahí medio malo. Eh, mala lectura porque tenía a McCaffrey saliendo solito en el escape en el centro por la carga del linebacker. Si sí, él se lo ha flotado McCaffrey con las piernas logger primero y 10 y mucho más. Un pase de primero y 10 a George Kittle, en, sale, sale Rolando y en la esquina desprimió primero y 10, pero tenía el otro a la cerrada solito en la zona profunda y tampoco lo ve. Brock Purdy demostró que no le tiembla la mano. Demostró que puede hacerlo. Pero sí demostró también que todavía hay mucho, mucho que trabajar. Yo venía viendo el juego en carretera porque otra vez me tocó estar afuera. Me aventé el medio tiempo en la carretera. Y, este, y pues estuve viendo, ¿no? La otra mitad la vi, pero como siempre me puse a volver a, a, volver a ver el juego. Sobre todo por esto de Brock Purdy, ¿no? Quise ver nuevamente todo, completito, y eso es lo que vi, un, un chamaco que no le tembló la mano, que no se veía nervioso, que no se le veía el miedo en la mirada, que, que se atrevió, que lo intentó y que lo logró, y que ayudó al equipo a ganar, pero sí también vi muchas cosas que todavía no están bien, no, mucha falta de... de, de visión de campo, de repente en las RPOs ahí parece que no sabe todavía leer muy rápido. Si sí, los delfines estuvieron sobre él y le estuvieron disparando y respondió, ¿no? Se tragó dos o tres capturas, algunas inteligentes, una muy buena en donde le pegan y logra sacar el pase al centro de con George Kittle, 10, un primero y 10. Tuvo sus momentos muy buenos y tuvo unos momentos en los que yo dije, uy, pero es entendible. Y es que lo de Purdy, pues, es imagínense... Tercer equipo en, en este Ferrari que son los 49. Estás poniendo a manejar a un chamaquito de 15 años sin experiencia a un Ferrari en, en la Fórmula 1. Entonces hay que ser muy, muy, muy eh, cautos con esta situación de Brock Purdy. Bendito Dios nos ayudó a ganar, yo espero que nos siga ayudando a ganar estos partidos que vienen, yo creo que sí se puede, tenemos un buen récord, a estas alturas de la temporada el equipo tiene muy buen, muy buen récord, 8-4, estás a nada de meterte a los playoffs, estás a dos o tres victorias de meterte a playoffs, el calendario está un poco a modo, sigue Tampa Bay, vamos a ver, es mejor, no, tal vez un poquito mejor defensa Tampa que Miami Luego viene Seattle, que pues van a querer pegarnos a fuerzas, a como de lugar. Porque para ellos es todavía ganarnos, es meterse de lleno en la pelea de la división. Van a ser dos juegos bien bravos, porque aparte el segundo es en Seattle. Y el ruido, ustedes amigos saben que allá es una cosa de miedo, de verdad. Entonces, Puritoba tiene varias pruebas por ahí difíciles. La defensa del Washington Football Team no es cualquier cosa, no es una pavada. Los Raiders le ganaron a Seattle, recordemos... ...y cerramos contra Arizona... ...y Arizona es divisional... ...todavía le quedan partidos bravos al señor Brock Purdy... ...y al equipo en general... ...yo por lo, que, por lo que le aplaudo muchísimo a este equipo... ...a este, este equipo esta semana... ...es por Shanahan... ...Shanahan se tuvo que replantear todo un juego nuevo... ...al vapor, ¿no? Él ya tenía planeado una estrategia... ...y al tener que cambiar de coreback... ...tuvo que rediseñar todo en vivo... ...a todo color... Y puso a Purdy en, las, en, en, en situaciones muy cómodas. Sí le ayuda mucho el equipo. El generar yardas por tierra le facilitó la vida. Los playmakers que hay en el equipo... Sobre todo McCaffrey es una cosa bien. Pero recordemos que es la NFL y los equipos, los bucaneros ya están estudiando ahorita a Brock Purdy. Y van a empezar a ver sus tendencias. Y van a ver, empezar a ver qué sí le salió y qué no le salió contra Miami. Y van a irse a revisar todas sus, sus tapes de, de, de Iowa State, ¿no? Donde fue el máximo eh, pasador en la historia de Iowa State. Pero también no es una gran universidad. O sea, son muchos factores, señores, que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Nada más es. Eh, ...pensar que ya va a ser el, el, el hombre que nos va a salvar... ...ojalá lo haga bien y ojalá nos ayude a llegar muy lejos... ...a ganar un Super Bowl, no lo sé... ...pero seamos realistas y es una situación muy complicada... Eh, ...muy preocupante la que está viviendo sin Sam, eh, los 49... ...sin Jimmy Garoppolo en este momento... ...porque aparte no tenemos a nadie atrás, ¿no? Eh, acaban de firmar a Josh Johnson, un coreback... ...que ha pasado por 70 mil equipos... Eh, desde el 2000, en, en 2014 ya había estado con nosotros. No sé si ustedes se acuerdan de él. Y un, entonces dije, pues sería un buen backup de Kaepernick. Y lo cortaron. Y ha pasado por 14 equipos el señor. Ningún jugador en la historia de la NFL ha pasado por tantos equipos. Yo inclusive pensé que ya estaba retirado. Resulta que estaba en la cuadra de prácticas de los Broncos. la cuadra de, de, de prácticas de los Broncos. Y se viene para acá. Lo firman ahorita y ya lo meten al roster. Porque nada más tenemos a otro Easton, creo que es apellida que pues no tiene mucho y, y, y la verdad es que imagínense, o sea seguimos pensando que no nos lastimen al que sigue y que no nos lastimen al que sigue y, y toquemos madera y que no lastimen a Perdix Si es que sigue jugando así pero, y si, si ¿sí? La cosa está complicada en San Francisco, la cosa está de veras ahí agarrada con arfileres porque es un equipazo y a estas alturas del equipo y para, de, de la temporada y para, para cómo va el equipo, es complicado pensar eh, ya en qué movimientos puedes hacer. No se puede firmar a nadie. El, el, el, la fecha de transferencias acabó hace un mes. No tenemos a nadie. Eh, lo único que vamos a agarrar es jugadores que estén en cuadra prácticas o okay. que se han despedido, o se han cortado, se está hablando de Baker Mayfield, el panadero que está a nada de ser cortado de las panteras, pero yo no sé si el panadero pueda servir acá, porque es todo un nuevo sistema y porque Shanahan es muy exigente con sus corebacks y Baker Mayfield, Mayfield improvisa demasiado y yo no sé si puede haber ahí una química, no lo sé, no lo sé, pero por nombre y porque ya tiene experiencia a tramo y ya medio fue titular, Mayfield podría ser una muy buena opción, al menos ahorita, Tal vez no la mejor, ¿no? Han estado hablando mucho de Colin Kaepernick. Señores, de verdad, y no es mala onda. Y yo fui fan de Kaepernick y tengo su jersey y tengo su muñequito. Pero Kaepernick ya fue, señores. Hay que aceptarlo. Kaepernick tiene... Seis años que no pisa un campo de fútbol americano profesional. El señor ya tiene treinta y tantos años. Trae una bronca con la NFL. No lo van a recibir. Los 49 es menos porque de aquí fue de donde fue la bronca. Entonces, olvidémonos ya, por favor, del tema Colin Kaepernick. Porque no va a suceder, de verdad, no va a suceder. No porque yo no lo quiera. Eso es una cosa imposible. Baker Mayfield es todavía más factible. Y veremos si se puede dar. Pero si llega Mayfield tampoco va a ser eh, la solución ya. Tardará dos, tres semanas en empezar a tener snaps porque no se va a aprender el sistema ni lo va a empezar a manejar. Al menos como Purdy ya medio lo maneja en estos momentos, ¿no? Eh, Fred Warner dijo algo que me pareció muy sobrio. Dijo... Eh, Purdy ha estado entrenando, jugando contra la mejor defensa durante 13 semanas. Va a estar bien y estoy completamente de acuerdo. Ese, ese es un punto que hay que considerar. Purdy entrena y, y recordemos que en el NFL la, la defensiva titular entre, entrena contra corebacks suplentes. En muchos snaps, en, en situaciones de 7 contra 7, que es, acá lo conocemos como esqueleto y estas cosas. Purdy se ha estado midiendo contra la mejor defensa de la liga. Por eso no le tembló la mano y por eso... Eh, creo que tiene personalidad el chamaco, creo que puede eh, asumir el riesgo <coughs> tomar las decisiones. Yo no le veo el miedo, al menos en la cara de Nick Mullens. No, porque si nos vamos en, a, a la historia y nos vamos a, a hablar de Brady y de Warner, que es una de las... en el, en el diagrama de flujo es, es, es hacia un lado, el otro es un Nick Mullens, un chavo que también llegó, deslumbró a un, nos deslumbró a algunos, des, hizo cosas buenas durante algunos partidos y después se fue yendo para abajo, para abajo, para abajo, para abajo hasta que terminó siendo una completa eh, burla y una, y una broma de mal gusto el señor Nick Mullins ¿no? Purdy está ahí en medio para mí en este momento yo no voy a decir que, que Purdy es malo ni que Purdy es bueno pero tampoco puedo decir que Purdy nos va a llevar al Super Bowl ni que Purdy nos va a echar a perder la temporada hay que seguirlo observando un buen juego bien bien por Purdy y si hay que hacer un, una balanza estaría un 60-40 60 bueno 40 malo ahorita hay que ver cómo va progresando el chamaco la defensa de los bucaneros es muy buena contra el pase, no es 4, creo, de la Liga 5. En este juego se lanzó más de lo que se corrió. Eh, Shanahan le cargó el brazo un poco a, al señor Purdy y respondió. Por ahí nada más tuvo nueve pases incompletos, veintitantos completos. Lo hizo bien, 200 y tantitas yardas, dos touchdowns, una intercepción. Que la intercepción igual les digo. Es como si hubiera sido un despeje. No pasó nada. Pero sí hay que ver más de Purdy. Y, y, y no... Eh, no exageremos ni de un lado ni del otro, ¿no? No podemos decir que la temporada ya se acabó. Yo sí soy de los que... Y lo, lo comenté, si a Garopolo nos lo lastiman, se acabó la temporada. Pero lo que vi de Purdy me hace pensar que tal vez no. Tal vez no se acabe del todo. Porque sí me gustó lo que vi de Brock Purdy, pero... Tampoco puedo decir, ah, sí, ya, no, no importa si el nuevo Brady tampoco va a pasar. Así, esos cuates llegan una vez cada 10.000 años. Entonces... Esperemos, yo creo que este equipo lo va a cargar, Shanahan lo va a cargar la defensa y lo va a cargar eh, la ofensiva en la medida que la línea le ayude al muchacho y que, y que Shanahan lo ponga en las situaciones correctas y que no, y que no eh, cometa errores. Que sea un manejador de juego como Garópolo, que no cometa errores, que haga las cosas bien y con eso estamos tal vez del otro lado. Ahora, playoffs, vamos a llegar, estoy Completamente seguro que vamos a estar en playoffs, pero ahí ya es otro tipo de nivel, eh, ya son otro tipo de bestias y es enfrentarte a lo mejor de lo mejor y, y, y ahí es donde vamos a ver qué pasa. Todavía falta, yo espero que todavía haya, haya algún movimiento, yo quiero seguir viendo a Purdy porque me emocionó lo que vi, pero no podemos perder el piso de que estamos en una situación realmente eh, preocupante, así la voy a dejar, una situación preocupante. Entonces victoria, para mí agridulce, se gana, se domina bien, Purdy responde, pero lo que viene no va a ser tan sencillo como podríamos pensarlo. Eh, no soy pesimista, ¿no? Vayan a pensar, ay Pablo, no seas pesimista, no, no soy pesimista. Tampoco puedo ser tan optimista ante esta situación, ¿no? Es una pieza importantísima en un equipo, un mariscal de campo, por ahí todos lo saben. Y no lo digo yo, he estado viendo muchos analistas, muchos dicen, no, este equipo no necesita coreback, ¿no? Y lo dicen gente de la NFL. Pero muchos otros también dicen, sin coreback no ganas, no vas a llegar lejos porque los grandes equipos han tenido grandes corebacks. Los que han ganado Super Bowls, muy pocas son las, eh, las, las eh, excepciones, ¿no? Pero vamos a ver cuál es en, en qué lado de la moneda cae es el futuro de San Francisco. Bueno, señores, dije que no me iba a extender y ya me extendí demasiado, pero bueno... Eh, hasta aquí el podcast, les mando un gran abrazo a todos. Eh, ya saben que ahí están las redes sociales, Face, este, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, canal 49 oficial. Y en Twitch solamente canal 49. Ahí estoy streameando este miércoles, voy a streamear miércoles o jueves, ya les aviso yo. Eh, pero ahí siempre nos vemos con los Twitcheros platicamos y todo, y eh, el, el botoncito de unirse, volvánse miembros dorados, el botoncito de, de gracias este, para que sigan apoyando al canal, vendrá sorteo, yo creo que en una o dos semanitas viene el nuevo sorteo, de estas cosas que ya les enseñé, y pues bueno, sigamos contentos, yo sigo contento a pesar de todo esto esta situación que pasó, lamentable, también por Garopolo, que creo que ya se le acaba con esto su carrera en San Francisco, al menos que lo hemos dicho 30.000 veces y no sucede, pero bueno, ojalá no sea tan grave lo de su, su pie, ¿no? Que pueda regresar antes de lo posible, y luego pasa, ya veremos. Este y Trey Lance, pues veremos también, ahí anda caminando. Les mando un abrazo muy grande a todos, señores. Cuídense mucho, mucha buena vibra y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. Go Niners.